Hola, soy Blas Pairin y vamos a ver en este tutorial cómo ajustar temporalmente una música para una secuencia de vídeo. Entonces, lo primero que hay que hacer es poner marcadores en el vídeo para remarcar las partes importantes y luego ajustar la música. Primero empezamos en la página de edición con el vídeo y se trata de ir poniendo marcadores en la en la pista de vídeo. Por ejemplo, aquí podemos ver que hay un cambio de plano que nos interesa y vamos a añadir un marcador. Entonces hay que tener cuidado de no seleccionar una pista de vídeo porque si añadimos aquí un marcador vamos a ponerlo de color verde este marcador, luego, cuando vayamos a Fairlight, no va a aparecer aquí en Fairlight. Vemos que tenemos el marcador azul de la pista general, pero no tenemos el marcador verde que hemos puesto aquí en el vídeo. Entonces, seleccionamos todos los elementos que queremos destacar en el, uh, el vídeo. Y uh, podemos con las flechas, ajustar eh, exactamente el punto del marcador y añadir un marcador cuando nos parezca. Una vez que hemos puesto todos los marcadores que necesitamos, vamos a escoger un fragmento de música y vamos a seleccionar la parte que nos interesa para nuestro proyecto. Es importante que la música en sí tenga un tempo y un estilo que corresponda a la imagen. No podemos ajustar cualquier tipo de música a cualquier secuencia de vídeo. Por ejemplo, eh, yo considero que esta es la parte que va a ser más útil. Entonces, con la letra B corto. Con la letra a. vuelvo a seleccionar y lo que vamos a hacer es ajustar aproximadamente la música al vídeo. Tenemos aquí el zoom o podemos también utilizar comando más o comando menos para hacer zoom. Vamos a cortar lo que sobre. Por ejemplo, podemos cortar aquí. Podemos entonces ir a Fairlight. Y aquí podemos ajustar el zoom horizontal aquí y el vertical aquí. O directamente podemos ajustar la altura aquí. El vídeo, el visor, puede estar eh, flotante o puede estar aquí. Y en este caso, si queremos sacarlo, lo seleccionamos aquí. Bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer es ponernos en modo de onda elástica, con el clic derecho. Y una vez que estamos en onda elástica, eh, no solamente tenemos el modo de editar que teníamos antes, sino que nos aparece aquí un nuevo modo que nos va a permitir eh, ajustar el eh, tiempo. Por ejemplo, vamos a acelerar esto para que corresponda al último marcador. Entonces podemos ajustar aquí. Y luego podemos con comando clic generar un marcador que va a permitir ajustar finamente el inicio de la nota. De la misma manera podemos ir al inicio y antes que nada vamos a eh, ajustar grosso modo el, el punto inicial con la onda elástica de manera que la primera nota corresponda más o menos al primer marcador y luego podemos hacer comando clic para crear un punto y ajustar más finamente esta nota. Y aquí, por ejemplo, podemos seleccionar esta nota con comando clic y ajustarla a, a este marcador. Entonces, consideramos que hay una sincronía dura cuando los eventos sonoros, la música, empieza un poco antes de los eventos eh, visuales. Por ejemplo, la nota empieza antes del cambio de plano. Y si empieza después, es una sincronía un poco más suave. Y por ejemplo, aquí tenemos una frase que empieza aquí y que conviene a lo mejor marcar para esta parte y aquí tenemos otra frase que empieza que conviene ajustar con el siguiente marcador Bien, pues espero que os haya servido y que os permita ajustar diferentes músicas a vuestros vídeos.